¿Qué tal, tribu? Bienvenidos a Marihuana Now, el programa semanal de Marihuana Televisión para la gente que le gusta la hierba. Para todo en la vida y una primera vez. Por ejemplo, para una buena cata de marihuana. La mía fue una experiencia inolvidable, entre otras cosas porque me rodeé de un estupendo grupo de amigas como Fernanda de la Figuera, la abuela marihuana. Hola, bueno aquí estamos en Fuerteventura, en una cata, como veréis, la mesa está completita de todo, que tenemos hasta dulces, otro tipo de dulces, todo tipo de trastitos para la cata. Fernanda, aquí estoy yo como una experta, cuéntame cosas, es mi primera cata, ¿cómo se hace una cata? Sencillamente probando, se llama cata, catar, a probar algo que no conoces y luego dar tu opinión sobre eso que has probado. Pues desafortunadamente tenemos demasiadas muestras para que nos dé tiempo para catarlas hoy. O sea, que nos lo tenemos que ir tomando poquito a poco, porque si no, imposible. Algunos ¿verdad? no dirían desafortunadamente, ¿no? Como veis, hay muchísima Hombre, variedad. Sí. sí, la realidad es que la madre lo siento, disculpadme chicos o chicas, es verdad. Yo tengo la suerte de fumar bueno todos los días, pero esto es un placer inaudito e inesperado. ¿Y todo el mundo puede hacer las catas? Hombre, se trata yo creo que cualquier grupo de amigos que sean cultivadores... Pueden juntarse entre ellos y organizar su propia cata y probar las diferentes... De lo que se trata es de ponerle un número a la planta Cuéntame. y que tú no sepas qué es lo que estás fumando. Y que al final, sin saber qué es lo que estás fumando, encuentres qué variedades son las que tienen mejor sabor, mejor colocón, mejor presencia, Cuéntame. mejor olor... ¿Cuántas catas has sido tú? Uf, no lo sé. Contables. Entonces, llevamos 20 años en esto, o sea, la primera cata gorda que se organizó en este país ahora hace 20 años fue en el 1998 en Córdoba, en la primera Bella Flor que organizamos allá, que fue maravilloso. Bueno chicas, ¿y vosotras? ¿Es vuestra primera cata? ¿Habéis venido antes? Yo principalmente, sí, es la primera vez que asisto a una, la verdad, y tiene muy buena pinta la cosa, parece que... Vamos a salir contentitas de aquí. ¿Qué te parece todo este tinglado que hay aquí montado? Mira, yo no tengo palabras, estoy flipando. Es mi primera cata, la verdad. No sabía. Y de hecho, bueno, el festival y todo es la primera vez que vengo. ¿Aquí una periodista experta? Bueno, experta no. Pero, pero yo creo que es muy interesante que se, haya, que se hagan este tipo de catas. Más que nada por eso, ¿no? Por probar, por saborear, porque no todo el mundo tiene la misma opinión o la misma percepción de una misma cosa, ¿no? Evidentemente el tocarla, el poder olerla, pero sobre todo también el poder compartirla, en este caso, eh, nosotras con, entre mujeres. Yo creo que tenemos una sensibilidad especial también a la hora de, de catar, de tocar, de oler, ¿no? Estamos en momentos vitales muy distintos, mujeres de distintas edades, ¿cómo entra esto dentro del mundo se de Se ve mujeres, poco en las ¿verdad? mujeres en este mundo, ¿no? Pues mirar una mesa aquí completita de mujeres para una buena cata. A ver María, cuéntame, cuéntame, ¿cómo está esta que estás haciendo? La verdad es que un toque muy dulce y en presencia muy bien el manicurado, luego a la hora de la resina la verdad es que los dedos se me han quedado bien pegaditos, está bien cargada y bien, muy buen nivel aquí este año en San Canuto. ¿Cuántas catas llevas tú? Pues en nueve años esta creo que es mi sexta cata. Muy Una supera. mujer experta en el tema, claro. No, experta no, es aprendiz. A mí me encanta, me encanta porque cada cata es una experiencia nueva donde aprendes, donde te dejas llevar por cosas fascinantes y sobre todo es la tranquilidad. Yo digo que el ingrediente principal para una buena cata es la calma, para potenciar todos los sentidos y que dejarse llevar es una buena experiencia de aprendizaje. Pues nada, con la calma voy a iniciar yo también a hacer mi parte. ¡Atención, tribu! Empieza el mes de febrero consiguiendo gratis alguno de los dos packs de Indica Colección que sorteamos gracias al prestigioso Banco World of Seeds. ¡Todo un regalazo de marihuana televisión para nuestra audiencia! Como os lo cuento, dos packs de 8 semillas de marihuana con algunas de las variedades más prestigiosas del Banco de World of Seeds, como la Star 47, la Pakistan Valley, la Afghan Coach y la Ketama. ¡Todo un lujazo!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 En la Asamblea General que hemos celebrado hoy en Madrid hemos presentado el nuevo plan de incidencia política de regulación responsable para este año 2018, en el cual en colaboración con algunos políticos de diferentes partidos que han estado ya trabajando con nosotros durante el 2017 en los diferentes parlamentos autonómicos, en la elaboración de las proposiciones no de ley que hemos presentado, junto con la cátedra que dirige Araceli Manjón en la Universidad Complutense, vamos a desarrollar una propuesta de ley para que pueda servir de primera piedra el día que consigamos la regulación integral del cannabis en España. La única forma de hacer visible una cosa de este tipo es convencer a un partido político que va a tener incidencia en elecciones. Demostrarle que una iniciativa de ese tipo puede dar votos y puede serle útil y que se meta en campaña. La verdad que ha sido una asamblea muy positiva Hemos podido reencontrarnos con todas las organizaciones que estamos ahora participando de esta plataforma. Han venido en total más de 30 organizaciones de 10 comunidades autónomas diferentes. La verdad que el balance ha sido muy positivo. Y bueno, el encuentro ha servido por un lado para, para hacer balance de todo lo que hemos trabajado durante estos últimos tres años y concretamente el trabajo político de este último año. ...y también para revisar ¿no? eh, todas esas líneas de trabajo... ...y proyectos que tenemos de cara al 2018... ...sobre todo en el ámbito de la, de la incidencia política... ...y, y de lobby aquí ¿no? Recordad que ya está publicado... ...nuestro último Marihuana News, el 68... ...este mes, con los mejores consejos del cultivo... ...y una nueva sección sobre Breeders, el coleccionista... Y un especial sobre la copa THC Valencia. Ya acabamos por hoy, pero estad muy atentos a nuestro canal de YouTube y a nuestra web, porque en pocos días comenzará nuestro sorteo de entradas para las Panavis Barcelona del mes de marzo. Y como siempre, dadle a me gusta y compartir. Hasta luego, tribu.